Hoy me desperté muy bien No sé qué cambió pero me siento bien De mí me también alejé Ya no me interesa, ya me siento bien Nada me reprocho porque sé Que con lo que tengo puedo vivir bien Quiero ir a la playa otra vez Pero acostado en mi cama también estoy bien Tenía más canciones pero las borré La verdad no eran tan buenas La escuela me aburrió Y aún así fue de la mejor calificación Pedir trabajo me daba pavor Me hacía menos siempre por temor Tengo los complejos de mamá Pero ya trabajo en eso para mejorar Solito me creí que era el peor y tarde me di cuenta que no Muy tímido para socializar, pero vamos que así soy yo, yo Necesito un buen corte de cabello, comprarme mucha ropa y unos tenis nuevos Los zapatos no me van, igual yo me los pruebo Y quiero hacer todo lo que nunca hice porque tuve mucho miedo Quiero jugar en la calle de nuevo Disfrutar de la vida y probar lo que no debo Saber decir que no cuando en verdad no quiero Quizá mañana volver a estar mal de nuevo Pero hoy me vale más, más. No es que me sienta el villano Diciendo que tus reglas me dan asco Del trabajo a la casa y de nuevo al trabajo Todo por dos días libres y un sueldo tan bajo Si es tu modo de vivir la verdad mejor paso Por no ser como tú quieres ya soy un fracaso Y créeme yo también llegué a pensarlo Lo que digas de mí me tienes sin cuidado Si te gusta vivir así está muy bien Cada uno a su manera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 Debo saber decir que no cuando en verdad no quiero. Que esa mañana volver a estar mal de nuevo. Pero hoy me vale más. Necesito un buen corte de cabello. Comprarme mucha ropa y unos tenis nuevos. Los zapatos no me van.